Hola. Voy a empezar a paviar en este jueguito de la pérdida de los cojitos. Oso toma, oh. O Oh sí, te gané. Viene... <túệpura> toma, <túệpura> te leí muy bien. Ay, toma. Ay, toma. Te voy a ganar, te voy a Toma, toma. Esta era tan difícil y voy a ganar yo. <túệpura> Deja de cubrirte, trapo. ¡Casi no, transigan. No, me puedo haber hecho el gancho. Piétrate, ¿Eh? ¡Sí, perra. <risa> <risa> La patada, esta te, te salto. esta te perra, esta te perra, esta te perra, esta te perra, esta te perra. Esta te perra. Hola. <laughs>